Amigos estilócratas, ustedes muy bien saben que nosotros somos fanáticos de los encendedores Zipo. De hecho, hacemos varios vídeos para ellos porque nos gustan. Y hay algunos, algunos modelos de Zipo que son verdaderamente clásicos, que son íconos de una cultura, que ya tienen toda una tradición, que se han fabricado y vendido por millones. Y queremos que ustedes conozcan cuáles son esos modelos de Cipo que más se han usado, porque seguramente son los que se van a convertir en un objeto de deseo, que si ustedes no lo tienen, lo pueden adquirir. Algunos son muy particulares, muy raros caros y otros son muy normales, pero son los que más se han usado durante muchísimos años. Vamos a ver cuáles son estos encendedores tipo y a ver qué les parecen a ustedes. ¿Qué tal, estilócratas? Queremos hablar el día de hoy acerca de algunos modelos clásicos del encendedor Zippo. En un mundo donde la mayoría de los productos son simplemente desechables o están disponibles con garantías muy limitadas, el encendedor de bolsillo Zippo sigue siendo la mejor opción. Eso lo convierte para muchas personas en un objeto de colección. Hoy te queremos presentar una selección de los mejores modelos clásicos de Zippo. El Iron stone Iron Stone de Cipo hizo su debut en 2004. Tiene un interesante acabado en piedra, es suave independientemente de lo que representa su textura. Una de las cosas que más llama la atención es su recubrimiento en polvo, pues con este asegura que no haya rastros de huellas dactilares. El diseño San Benito o St. Benedict Design, el diseño número uno. Es el diseño más solicitado a nivel mundial, llevando la medalla y la cruz de San Benito, rodeado de adornos de desplazamiento que envuelven toda la superficie del encendedor y utilizando el proceso de grabado Multicot 360, lo hacen uno de los encendedores más bellos de la marca. Y tenemos el Cipo Eagle. Esta línea de encendedores Zippo tiene el símbolo estadounidense del Águila Real. Son los mejores para elevar el espíritu de las personas, y vienen en varios diseños los que tienen emblemas consisten en latón aluminio además de estar troquelados también puedes encontrar los diseños grabados en láser y tenemos después el Zippo Chrome los tendedores tipo Chrome son muy venerados son tan populares como los Zippo Brass desde 1938 esta línea se ha caracterizado por estar disponible en varios acabados la carcasa es de alta calidad y viene en una variación clásica ya sea en alto pulido, en plata esterlina, cromo satinado o plata antigua y tenemos el Zippo Brass en el 50 aniversario de la compañía presentaron los encendedores Zippo Brass son de las colecciones más populares de la marca los encendedores de latón tienen un diseño mucho más delgado y se adaptan bien a las personas que prefieren encendedores con poco peso y los puedes encontrar en muchos estilos y tenemos ahora el Mate Zippo los encendedores Zippo Mate Negros se crearon en 1984. Posteriormente, la compañía introdujo otros colores así como logotipos, pues los primeros carecían de logotipo. Los puedes adquirir en naranja, en negro, en azul entre otros colores. La línea Mate tiene un acabado que no se raya, conservando su apariencia por más tiempo. El encendedor Zippo es de las mejores adquisiciones que puedes realizar y estos fueron solo algunos de los mejores modelos clásicos de Zippo. Cuéntanos, ¿tú agregarías otro modelo a esta selección? Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más contenido. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.